Buenas tardes, hermanos, hermanas de la Iglesia Magni. Quiero dar testimonio de la sanación que recibí. En el, en el día 4 de abril yo sufrí una crisis de ácido úrico, el cual me inmovilizó el brazo derecho. Sentía mucho dolor, en la cual acudí hacia un laboratorio clínico a realizarme el examen que me dio un 9.6. Luego llegué a mi casa, pedí oración con el pastor David, el cual oró por mi sanación y en unos momentos pues desapareció ese dolor. Luego seguimos orando y seguía desapareciendo el dolor. Al siguiente día... Acudí nuevamente al laboratorio y mi ácido úrico había bajado a 6.3 y los valores normales es de 7. Entonces ahora puedo alzar mi brazo, no siento ningún dolor y doy testimonio de fe a la iglesia. Y gracias a nuestro pastor principal, a nuestro pastor David, por la oración que recibí.